Buenas noches desde Galicia, España. Agradecer en primer lugar la invitación para participar en este ciclo de conferencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, eh, a la persona que, que ha conectado con, conmigo, eh, Isabel Badía, y, y, y a la red eh, interinstitucional de formación e investigación educativa. Esta es, eh, decíamos antes, en el preámbulo eh, anterior, a, al comienzo de esta conferencia, eh, yo, yo he estado, eh, esta es la cuarta vez que, que estoy con vosotros en, en, en Tuluca, ¿no? en el año 2005, eh, eh, hablando de docencia de la historia y, y nuevo, paradigma en el año 2007 de, eh, hablando de la historia de las mentalidades en el año 2010 del de, de historiador y sus fuentes eh, que fue ya en sí una videoconferencia fuimos pioneros hace 11 años eh, con, conectando eh, por videoconferencia para, en ese caso, como en los anteriores, participar en la inauguración de un congreso, de una actividad académica que todas ellas fueron en su momento eh, organizadas por la profesora Georgina Flores, a quien tuve el gusto de saludar antes del comienzo de, de esta eh, conexión por streaming. ¿no? Bien, con lo dicho, somos pioneros, hoy es normal la videoconferencia, pero hace 11 años no tanto. Eh, vamos a hablar sobre la escritura global de la historia. ¿no? Primero, ¿qué entendemos por global? En cualquier diccionario al que acudáis eh, vais a encontrar que, que lo global es, eh, algunos con sorpresa, es algo que, se, que, que es tomado por, por el conjunto, es decir, por el todo, eh, no por las partes. Digo, con, como sorpresa para, para algunos, porque hay otra versión eh, mucho, mucho más, eh, digamos, mecánica de, de, de lo global que lo que viene como primera acepción en el diccionario concretamente de la Academia Española. Bien, por lo tanto, eh, el tema de lo global eh, afecta para nosotros. A la, a la metodología, es cuestión de metodología y, y, y nos pone en evidencia un problema que tiene eh, nuestra historiografía, que es el problema de la fragmentación como veremos a lo largo de esta exposición después también aparece como acepción de la palabra global, pues lo referido al globo terráqueo, que para algunos es la primera, pero para, para en rigor eh, no es la la primera. Por lo tanto, eh, los que reducen lo global a, a lo puramente físico y espacial, eh, en realidad están traicionando al propio término, aunque naturalmente eh, nos interesa también eh, la parte geográfica, que tiene el concepto eh, que global, eh, y ahí entramos en, en la cuestión de, de ámbito, que no es poca cosa a la hora de hacer eh, eh, historia, y que está muy relacionada con la cuestión del, del tiempo. La, la revolución actual de las eh, comunicaciones acorta la medida humana del espacio. Volveremos sobre ese tema que es muy importante, es decir, si decimos que lo global no es solo el territorio sino que sobre todo en el caso que nos, que nos afecta aquí, eh, pues es eh, eh, muy importante porque afecta a la historiografía, pero también eh, y, y no es menos importante decir que, que, que, que el espacio, en este caso el espacio global, tiene que ver también con el tiempo, con el tiempo eh, global. Si existe lo global, existe lo parcial, y, y aquí queremos hablar de lo parcial en historia como problema. ¿no? Nuestra disciplina sufre el síndrome de la parcialidad, ¿no? que es anteponer las partes al todo, es decir, se parcela en exceso nuestro objeto de investigación que es uno, y nosotros lo dividimos y lo multidividimos de manera no infinita, pero casi. ¿no? Eh, la parcialidad eh, de la historia tiene un doble origen, me refiero de la historia que escribimos, tiene un doble origen. Primero, la propia parcialidad de las fuentes y, en segundo lugar, eh, las eh, sucesivas renovaciones temáticas que, que, por las que ha pasado nuestra disciplina en el siglo pasado renovaciones temáticas que han generado nuevas especialidades pero lo más importante es que la parcialidad de la historia que se escribe está condicionada por la parcialidad de las propias fuentes en el sentido de que la fuente no refleja la totalidad del, del pasado sino un aspecto concreto, las fuentes son siempre concretas y hacen referencia pues a un tiempo y a un, y a un espacio, de ahí no podemos esperar eh, digamos una percepción global de, de ese pasado sino aún un, siempre una percepción eh, partal, pa parcial y además hay que contar que las propias fuentes tienen sus autores lo cual introduce una segunda parcialidad en las fuentes que, que son eh, el elemento clave digamos eh, con el que tenemos que contar eh, para escribir la la, la historia eh, ¿no? bien eh, la ultra especialización que, que hoy estamos viviendo en, en la escritura de la historia se puede decir y es cierto que no es muy diferente de lo que está pasando en otras ciencias y, y disciplinas ¿no? pero la, la especialización ultra especialización de la historia tiene una particularidad que es lo siguiente eh, que nosotros como investigadores, como observadores no podemos recurrir cuando investigamos el pasado a la percepción global de, del objeto de investigación como hacen las ciencias del presente y esa dif diferencia es epistemológica es de una gran importancia eh, porque nos lleva a no pasar por alto eh, lo que decíamos antes, la parcelización parcializ parce con constante de nuestra, de, de nuestra disciplina. ¿no? Bien, eh, es cierto que vivimos en una especialización galopante, en general, que para la historia cualquier otra disciplina es índice de crecimiento, Pero, insisto, oculta un daño grave, gra, grave para, en este caso, la historia como disciplina holística. ¿no? La historia en fragmentos nos, nos aleja del, del lector. El lector eh, quiere que la historia eh, le, le explique en conjunto el, el pasado, porque es a lo que está acostumbrado en el presente. Como protagonista y observador del presente está acostumbrado a esa percepción global, ya hicimos referencia a ello, eh, que, que no podemos ofrecerle fácilmente los historiadores. Al contrario, le ofrecemos todo lo contrario, ¿no? Es decir una segmentación de ese pasado según eh, los temas y los enfoques y los métodos que utilizamos en las investigaciones para escribir eh, eh, la historia y eso se agrava hoy por dos motivos primero porque el mundo se globaliza y la historia se fragmenta pero también porque el, el, el lector de historia está hoy más dotado que en el pasado digamos para percibir globalmente los hechos, concretamente los hechos del presente simplemente porque estamos más informados que nunca, estamos informados de todos hoy vivimos en la sociedad de la información y eso hace de, de, del, del lector actual un, un, un mucho más exigente que del lector yo que sé, en el siglo XIX respecto a la historia que quiere leer para entender eh, el, el pasado de de una sociedad o, o de la humanidad en su, en su conjunto. ¿no? Por lo tanto, esta es la gran paradoja del historiador en el siglo XXI, que mientras el mundo eh, se globaliza, la historia que escribimos se, se, fra, se fracciona. ¿no? Problemas y soluciones. ¿Cómo afrontar esta desintegración académica de la historia que que se escribe. ¿no? Primero, invertir el, el, el proceso, yo creo que es posible, ¿no? porque ante todo es necesario. Lo, lo que no se investiga eh, globalmente eh, es muy difícil explicarlo globalmente y no valen esas síntesis a, a, apresuradas por acumulación que hacemos sobre todo para la docencia sin, sin interconectar las diferentes eh, partes, eh, sin una trama eh, que, que, no, que nos permita que le permita al lector entender el, el pasado como decíamos al principio tomado en su conjunto ¿no? venimos eh, yo individualmente en general eh, en la red de Historia de Debate, desde hace años eh, trabajando en esto de que llamamos historia mixta como historia global, mezclando temas y especialidades, espacios y tiempos, con la idea de buscar aproximaciones globales a, a ese pasado que nos está pidiendo un tratamiento eh, unitario, un tratamiento eh, de. De, de conjunto, ¿no? Eso se puede hacer desde una especialidad historiográfica, absorbiendo, teniendo en cuenta uh, otras especialidades que pueden o deben aportar al objeto de nuestra investigación, o si no, también se puede hacer a la hora de iniciar una investigación, pues eh, eh, definir un punto de, de partida metodológico donde se, se combinen. Eh, y, y, y, y se busca cierto equilibrio entre diversos enfoques que, que nos permitan reconstruir ese pasado en sí mismo naturalmente mixto y, y plural eh, como, como, un, como, un, como un, un elemento geométrico con, con varias caras y con varias eh, eh, dimensiones este es el gran reto para el historiador del siglo XXI 21. ¿no? También para poder hacer esto de historia mixta con historia global debemos cambiar el criterio de la interdisciplinariedad. ¿no? Empezando por dar ejemplo, es decir, si, si venimos bastante tiempo predicando la interdisciplinariedad con otras ciencias, con otra disciplina, pues es hora ya de... A aplicarlo internamente, es decir, de buscar eh, en nuestras investigaciones eh, eh, eh, la, la convergencia de diferentes áreas temáticas y temporales puramente historiográficas, cosa que no se hace como ya sabéis, porque la tendencia más bien es centrífuga en, en, ese, en ese en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que cambiar las cosas y a la hora de cooperar con las nuevas disciplinas que tienen una característica muy distinta de aquellas con las que con las que colaboramos en el siglo pasado pues a través de la Escuela de Anales y otras corrientes renovadoras del siglo XX tiene una característica muy distinta porque nos permiten eh, eh, con esa colaboración no, no segmentar nuestra disciplina sino todo lo contrario ayudarnos a, a integrarla. No voy a dar ejemplos, se alargaría mucho pero eso es, digamos, la orientación que debe presidir una historia mixta como, como historia global, que utilice la, la nueva interdisciplinariedad para integrar, digamos, eh, nuestras investigaciones eh, en, un, en un conjunto, en, en, un, en un todo. Yo creo que hay que ir sustituyendo el, el patriotismo de la especialidad por el, patri el patriotismo de la globalidad eh, en, en el ejercicio del oficio del historiador, es lo que nos pide el actuar siglo. Esto se puede hacer de, de dos maneras, no eh, bien individualmente absorbiendo en nuestras investigaciones lo que otras especialidades historiográficas y no historiográficas nos pueden aportar, bien y cada vez se hace más trabajando en equipos y en red eso en las ciencias naturales probablemente se hace más que en las ciencias sociales, pero desde luego es lo que hay que ir acostumbrándose a hacer, ¿no? equipos donde logremos reproducir la totalidad concreta que queremos investigar, pues eso, o bien haciendo un esfuerzo individual, trabajando con diferentes especialidades al mismo tiempo, bien haciendo un ejercicio eh, colectivo, formando equipos eh, de, de, de colegas de diferentes eh, especialidades historiográficas o, o ciencias sociales para ser capaces de alcanzar el objetivo final de reproducir de la, de la manera más aproximada posible la la unidad eh, global de, de, de los hechos y los procesos históricos que investigamos. Bueno, hablamos, por lo tanto, de lo global desde un punto de vista de, de las definiciones, de lo parcial eh, como problema, de, de la posibilidad de superar ese, eh, esa, eh, esa fragmentación eh, de la historia que hemos heredado de los dos siglos últimos. Y ahora eh, tocaría... Eh, hablar de, de lo que es más común, ¿no? es decir, de, de lo global como ámbito historiográfico, es decir, de la historia mundial como historia global, es decir, de el, lo mundial como el ámbito de investigación eh, histórica eh, en el pasado y en el, y en el presente, que no debemos de confundir con eh, eh, la, un, la historia internacional que, que, que pone eh, en relación eh, historias que, que suceden en, di, en diferentes países, eh, pero que no, que, no, que no tiene como objeto estudiar el conjunto de, de, de la historia, la globalidad de la historia, sino, en definitiva, eh, sus, sus partes, ¿no? Eh, y, y sus interconexiones pero sin plantearse el objetivo ese ambicioso que ahora ya está eh, a la orden del día de estudiar eh, lo global eh, eh, en, como tal eh, es decir, y, y no solo en un sentido geográfico sino que es lo que más importante como sabéis, porque se ha fracasado en el siglo XX historiográficamente lo global como lo que antes decíamos eh, la historia total, que no empleo mucho el término por, por el carácter idealista que tiene el concepto y aquí estamos hablando más bien de aproximaciones globales que, que de un fin utópico al que nunca se alcanza como es conocer el todo de todo, cosa que naturalmente es puro idealismo eh, y, y, y, y por ahí eh, no vamos y cuando se fue por ahí no no, no se alcanzó eh, el resultado alguno que hubiera merecido la pena. Bien, eh, ¿dónde, ¿de dónde sale esto de la historia mundial como historia global? Bueno, eh, su origen está en los años 70, eh, en la historiografía norteamericana ha habido a, a alguna propuesta, pero que, que, que no fructificaron hasta mucho hasta décadas después, de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando la globalización, también como dicen los franceses, la mundialización de la historia inmediata, pues hace que, que, que nos preguntemos cómo, fue, eh, ese, cómo fueron esos procesos de globalización en las sociedades históricas eh, anteriores. Eh, volviendo otra vez a esa vía tan fructífera de, de, de hacer preguntas al pasado que nos obliguen a reescribir la historia una y otra vez, eh, siempre en un sentido de progreso, de progreso histori historiográfico en este, en este sentido. De ahí surgió una nueva especialidad que se cultiva principalmente en, en la historiografía norteamericana y, y, y sus zonas de, de influencia que es que es la historia, la historia mundial que está bien que es importante pero no es lo más importante en mi opinión lo más importante no es crear otra nueva especialidad que es necesaria y está ahí y, y, y, y, y debemos además seguir practicándola ¿no? sino que lo más importante es mmm, para ser, digamos, coherentes con, con la globalización historiográfica que pretendemos, lo más importante, decía, es combinar lo global con lo nacional, que es eh, lo más obvio, pero también con lo regional, eh, con lo local, es decir, combinar lo micro eh, con lo macro a los diferentes niveles, a fin de obtener eh, mayor capacidad explicativa de la historia y, y, y la relación con los diferentes eh, niveles eh, espaciales territoriales a lo largo del, del tiempo resumiendo que eh, somos partidarios de una historia mixta de los, de los espacios donde eh, no solamente mm, valoremos la extensión del ámbito la extensión del ámbito físico de, de, de la pesquisa de la investigación sino sobre todo estable, eh, valoremos y avancemos en la dirección de establecer eh, líneas de conexión entre los diferentes niveles espaciales y temporales pero de eso hablaremos inmediatamente des, des, después ¿no? por lo tanto hay que evitar eh, en todo momento que la historia global entendida eh, como historia total y entendida sobre todo como, como historia del globo terráqueo de un ámbito eh, mundial pues se se reduzca a, a lo superficial es decir al territorio eh, físico en primer lugar ya porque la geografía hoy en día ya va más allá, hay una geos, geografía eh, social, hay una geografía política, y una geografía eh, cultural. Y en segundo lugar, porque no, nos, eh, no, no deberíamos ser tan, decía antes, e incoherentes de, de, predicando la, la, la globalidad eh, historiográfica, eh, practicáramos eh, solamente una especie de globalidad eh, puramente eh, eh, geográfica. Digamos que el territorio, y en este caso el territorio de, de ámbito mundial es el, la infraestructura física sobre la, la que tenemos que, que construir, en este caso, una historiografía global y una historia eh, eh, global. Bien, hablamos de lo global como definición, de, de lo parcial como problema. De, de lo global como historia mixta para conseguir aproximaciones globales, de lo global eh, como, como ámbito eh, geográfico combinado con, lo, con, con los elementos anteriores, y ahora queda algo que no por ser, digamos, eh, lo último a, a lo que quere, queremos hacer eh, referencia, es menos importante, sino que probablemente, es lo más importante y lo más chocante porque si estamos de historia global y, y normalmente el, el que nos oye o, o es, eh, escucha, el que nos escucha está pensando en, en, algo, en algo físico, eh, territorial pues más le va a chocar lo que vamos a decir ahora y es que la historia global o es digital o no es ¿no? es decir, eh, la, la historia global eh, es por lo que hemos visto hasta ahora, geográfica e historiográfica, en el sentido de historiografía relacional de, de, y de historia total. Pero cabalga, lo dijimos al principio, sobre una revolución comunicacional, comunicacional hoy en día, que acelera el tiempo, tanto eh, en un sentido absoluto, como un sentido relativo. Desde Einstein podemos decir metafóricamente que sabemos que el espacio y el tiempo van juntos. Pero no, eso no solo ocurre en la evolución del, del, del cosmos, del universo, sino que nos sirve como, como una buena metáfora para entender en el ámbito eh, terrestre lo que sucede con estos as, dos aspectos tan esenciales para cualquier historiador que se precie cómo es la relación en, como es el tiempo y el espacio y la relación que el tiempo tiene con el espacio. Y cuando hablamos del tiempo estamos hablando de historia, naturalmente. Bien, lo digital global es hoy clave y probablemente la solución para poder resolver o una parte importante de la solución para poder resolver el, el, el problema mayor que tiene la historiografía en el siglo XXI que es el problema de la fragmentación de la hiperespecialización ¿no? Hoy podemos hablar ya de un nuevo sujeto historiográfico de carácter global eh, eh, existen ya eh, comunidades de ámbito global, de, de, de historiadores, comunidades de nuevo tipo, historia a debate que tiene ya 20 años de historia, eh, fu fu fuimos precursores en este sentido como es eh, conocido. ¿no? Por otro lado, sabemos que ya que hay que investigar globalmente, enseñar globalmente, divulgar eh, eh, globalmente, eh, estamos empezando ¿no? pero más que cualquier reflexión crítica incluso autocrítica sobre el tema de la segmentación de nuestra disciplina que podamos hacer pues cuenta la realidad y la realidad en este caso la realidad de la pandemia fue la que nos obligó sí o sí a enseñar globalmente, investigar globalmente, divulgar eh, globalmente. El COVID nos ha ayudado a, a entrar en, el, en, el, en la historia de un siglo XXI que tiene que ser global a la fuerza porque eh, la, la realidad de nuestro tiempo es global a la fuerza, para bien y para mal, como ya sabemos. Dentro de la parte benéfica, que tiene la globalización, eh, naturalmente podemos decir que, que Internet eh, está ayudando o, y puede ayudar mucho más a remover eh, los, los obstáculos eh, de tipo académico, político, de mentalidad, eh, que fragmentan eh, en nuestra disciplina. La, la escritura de la, de la, de, de la historia, que, que no es solo el hacer historia global eh, en el sentido de total y en el sentido geográfico y en el sentido eh, digital, que son las tres patas que tiene eh, la escritura global de la historia, o, hoy en día eh, naturalmente eh, es más fácil que, que hace unos años. ¿no? Eh, porque no solo basta la voluntad, tiene que ser la historia inmediata quien nos ponga ah, delante de, de, de un espejo y, y nos obligue a, sí o sí, eh, a eso, lo que decíamos, a enseñar globalmente, investigar globalmente, divulgar globalmente, aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación. Esto que estoy diciendo hoy, dicho hace un año, sería menos creíble y hoy es más creíble también porque todos hemos pasado por ese proceso de reconversión digital, empezando por las propias instituciones que, que, que, que bien se digitalizaban, sobre todo en el plano de la enseñanza, bien desaparecían y ahí nos han obligado a todos a, a afrontar esa responsabilidad sobre la que ya existía cierta voluntad, pero probablemente no, no tanto un contexto favorable que ahora es más favorable. Y que eso haya surgido en parte también como consecuencia de la pandemia demuestra que no hay mal que por bien eh, no venga. Por lo tanto, y ya voy terminando porque quería ser sintético, breve, aportando toda una serie de propuestas. Para la reflexión y para el debate. Podemos resumirlo diciendo que la historia será global en el siglo XXI o no será. Y la historia global será digital o no será. Es, será, es ya nuestra forma de contribuir desde la profesión de historiador a una globalización más humana, más democrática y más social. Nada más, muchas gracias, viva Toluca y viva México.